ya sea por la bella y la bestia antecedentes yo he sido una chica que, que siempre ha estado en casa entonces estaba trabajando las llamaron ese día ni al siguiente ni al siguiente y una semana después envío un correo al chico este de, que me hizo la entrevista oye, dime algo, si, sí, si sí, sí, no no sé, y me dice la responsable de baile sí que te quiere aquí pero debo de confirmar familia es dijo que no nos preocupásemos que él también había necesitado ayuda cuando llegó a un país extranjero y que él quería hacer lo mismo con nosotros llega todo, todo lo que hay detrás las cuadras eh, el, todo el coliseo por donde me iba a tener que mover el escenario, los vestuarios enorme aprendí mucho yo no sabía eh, con los caballos, nunca había tocado un caballo me enseñaron a limpiarlos, a asearlos a ponerlos las bridas de la boca Arnes, y ahora te monto cinco caballos siquiera aprendí muchas cosas me estuvieron enseñando los primeros días lógicamente no te meten el espectáculo de hecho te suben a una gran Iba con una túnica, iba atada de manos Simplemente era Tú haces de prisionera Te metes en la arena, lloras Y vas observando cómo van las cosas mosquetones a un sitio que luego tiraban que había hecho en el casting era la que estaba bailando con fuego y es tan... el primer día fue tan tantos nervios, tan, y si me equivoco y si no sé qué hacer esos nervios son los que te dan la vida en esas cosas primer baile ¿eh? bien del público, dices la madre que me empañó porque pero son cosas que pasan todo el mundo falla igual fallé en el combate, yo no, yo no soy combatiente, pero me enseñaron y en el momento que me tenía, tienen que clavar un hacha en el costado, yo me giré demasiado, la protección no me hizo nada y se me clavó el hacha, la espada la espalda no se me clavó Pero el golpe fue Fue grande Y el grito que pegué no era actuado Era real Y me tiré en la arena Como que ya me había matado y, y como que llorando Pero no podía llorar Seguía actuando Hasta que ya me, me metí Y, y ya uf, Tuve un moratón Así Cometer ese error a base de palos aprendes. Y fue efectivo. Lo más duro de trabajar en espectáculos de cara al público y en un entorno abierto es el frío. Ha, ha habido veces que estábamos en manga corta, así tal cual, lloviendo, tirados en el suelo, con arena mojada, todo mojado, el cuerpo Y ya está siempre lo voy a tener como que en un, un altar porque gracias a él he, he conocido muchos sitios me ha abierto como tal a, a una persona extranjera y, y siempre hay hubieras crecido como persona, no hubieras tenido quizás lo más emocionante a todo el mundo eh... y ya no sé. estoy <ríe> soy pésima de verdad soy pésima me da pregunta